Hola a todos, bienvenido a nuestro canal Channel Share Spanish. En el apia de hoy, vamos a ver tema, cómo solucionar iPhone no enciende con cuatro formas. Primera forma de solucionar iPhone sin perder datos. Entre iPhone en modo recuperación, es muy fácil. Pulsa botón sube y abajo volumen, pulsa botón encendido hasta la pantalla aparece una computadora. Abre Raybot, empezar, selecciona la opción estándar, este modo no va a borrar los datos de su iPhone. Te presenta un programa que puede volver los problemas comunes con el sistema iOS. Espera un momento, iPhone se reinicia. La segunda forma es reparar iPhone con solo un clic. Abre ReiBot. Selecciona modo profunda. Atención, esta forma va a borrar todos los datos de su iPhone. El proceso de reparación dura 10 minutos. iPhone se reinicia y activa iPhone según tus preferencias. La tercera forma es reparar iPhone con iTunes en modo recuperación. Entra modo recuperación primera, los detalles en este video. iPhone se restauró, pero atención, este método es gratis y útil, cuesta mucho tiempo y va a borrar todos los datos. Después de reparación, activa iPhone según las indicaciones.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 iPhone va a restaurar, Este forma es usado, pero difícil ni va a borrar todos los datos de iPhone. Después de restauración, activa iPhone. Los apruebe. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video, suscríbete a nuestro canal si te gusta.